Están gareteando... ¿Qué son las es estas? Y este sería... grande? Eh, oh. No, no, este sería llegando al monte cuadrado. Ah, está sí. Se lo voy a volar, así que... Bueno, Vamos a ver, sería... trae ah, sí, el cerebro. Cuando te sale, mira del piquito. Sí, mira, del labio. Esto está clavado. Justo Bien. del lado, sí. ahí está. Se está jugando. Tan está grabando? Sí. difíciles ¡Patealo hermano! Mirá que gordo que está acá ¿Cómo va a comer? Mirá la panza que tiene mirá. Ah, buen pescado, Mirá, burro, Bien. mirá el lomo que... eh, Ahí viene ¿Qué ¿Viene con la colita acá? Sí, un peje Un peje Bueno, hay otro Gaby ah. Está empotando pero algunos Peleándola ah. Está épico cosito poco Está difícil, eh. que pescado. Ah, no, lindo pescado. ¿Qué? Está difícil, Gaby. Ah, vale, Eso hay que reconocer. Ahí es donde se ve. Ahí es donde se ve el pescador, dice, pero ¿no? Hay que, claro, hay que ponerle ganas arriba al y bueno, Pesado, ché Es lindo, macizo. Ah, hermoso. Bueno, la salada da esto. Ahí estoy, pues ahí estamos. Bien. pues Cuesta pero sale, sí, sí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno. Tenían que empezar a comer. Hay que esperarlos nomás. la brazolada larga, esa. Mira que está ahí, hermoso. Vamos, pues Mira que pescado, José. ¡Cajamó! No, pero... No, se soltó ya. Sí, no, viene muy finito en el labio. está, está pícaro para comer. Menos mal que lo prepoteaste un poco, ¿eh? Pero bueno. Mira que pescado. Buen mira. pescado. Esto da la salada. Y esto es lo que tiene la salada, ¿eh? Martín. Tiene la salada larga, ¿viste? Sí. Mira, tiro con una imperfección, mira. Sí, ahí tienen... Más ¿Eh? no, la galla. Sí. más para acá. Buen pescado. Hermoso, che. Sí. Vamos, de ti. no. Dale, vos traes que está el pescado, está, está. Ah, no hay... ah, venía Sí. Pescado lindo, saltó dos veces allá lejos. Como siempre en la calle, antes, ya cortaste. Vamos, ah, no, leche, que grande, Me que pescado. En el palito. Como el buen pescado. Mira, lindo. Ah, Costó, Dios pero salió, salió eh. Dí unos saltos allá lejos, al ¿no? Al saltando, pero. Mira, loco Mira sal... pescado. Ay, pesa. Okay, pesa. pesa. Más vale. Dale, no, es que vos siempre vas a que hablar la noche. Le pinché la nariz, por eso. <ríe> no le gustó. No. con otro Están saltarines una a ver que los clava. pero está bueno, difícil, está ¿eh? negado <risa> Está difícil, sí Sí, no, yo eso Y bueno Hay, hay que venir y pescarlos Son buen buenos pejerreyos lindo sí. tamaño Creo que está En la última y abajo, en la última y abajo Pico, mira. mirá solada sí. larga, ¿eh? Dale, vámonos. ¿Eh? Bueno, vamos. buenísimo, hay que cuidarlo. Sí. Vamos. Ahí vamos, espectacular. Está medio flojita la estrella, pero va a dejarla así. Re lejos, más de 100 metros más. Sí. La vamos a hacer trabajar, ¿entendés? Va a sacar unos caños, Leti.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 en la de atrás! muy oh, oh. oh, qué lindo pescado! Era bueno nomás eh ¡Mmmmmmmmm! la higiene yes. Era bueno che Allá de lejos vino Muy lindo pescado Esto lo que tiene marea Está difícil pero viste Te clava un pescado de esto y quedas loco ya o sea, Mirá que pescado gordo Muy lindo no está muy está muy? Está Así, Así se con la cañita y ahí ¿eh? qué tal qué tal Hang on, man. Eso toma la posibilidad a que tiene la área. Pesca y diversión. Igual íbamos a sacar.